aquí Wizards, otra, otra vez lo siento por hacerlo tarde. Um, digamos que estaba muy ocupado ayer y no pude. Entonces, ya vamos a hacer el quest. Entonces, necesito un Pull Noodle, obvio, porque ahí, ap ahí aparece Pull Noodle. Lleva Long Neck. Y le voy a dar Reset Player, ¿no? Sí, Reset. Reset. Primero, tómate lo de. Lo de esto. Tómatelo. Noodle Potion. Ahora, en cambio de esto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y es que creo que necesitas el pool noodle para la misión. Porque si no, no puedes eh, acceder. Random. Eso. ¡Ok! ¡Ok! Vaya, vaya, tengo que hacerme muy veloz. Entonces, para hacerme rápido... Eh... Ah, y sí, que tengo los audífonos, si no se dieron cuenta. Ahí se notan. Por este lado sí, pero por el otro no. De lo del evento, que es ahí? Si es que ustedes lo vieron en el en vivo. Jeje. Pero acá se los dejo arribita, arribita. Ahí arriba. Ahí arriba. Lo que espero. A ver, ok, ahora soy muy rápido. No sé en dónde es... El Gulbin Village Tengo que revisar Todo este mapa porque Algo Dios mío, ahora es casi como La fiesta y las pociones La invasión Del Cyclops Casi, casi, casi Casi, ah ¿En dónde rayos está? El Gulbin Village Ay, tengo 500 OMG Ya casi consigo mi ¡Ay, Dios Estoy intentando encontrar el Golden Village, pero no lo encuentro. Es que no lo encuentro. ¡No lo encuentro! ¡No está! Es una ilusión. Ya no está. Debe estar por al... ¡Ah! ¡Ah! Ahora, para eso era esa ciudad. Por eso es que hay tantas... Potion Make next you in this calderon what um who are you? Speak to the later continue later who goes in there what kind of potion ha! Huh, this is lunch. We haven't cooked a So hungry. It's um. Eat you anyway. A spicy stew. A spicy stew. Let say, a spicy stew. A spicy stew. And. Spicy stew. Debe ser que necesito los frijoles como para hacer el spicy stew. A ver. Wallet. Fire farting. Bra, bra, bra. ONG ¡ONG! ya. Teleport. Uh. no me quedó mal. Me quedo mal. No sé cómo hacerlo. Necesito fast. A ver, voy a ir con mi fly Robux. A ver. fly Robux. Rabax. Ok. Mi pájaro. Vamos. A ver, dice que un Chili Hot Potion. No sé ni qué ingredientes necesito. Si me dice Brain, Cerebro. Es obvio. Ahora, ahora sí tiene utilidad, porque antes digamos que ahí no había absolutamente nada, sino tan solo era una pared y ahora es una una village. ¡Uy! Y tienen y por eso es que hay casi un montón de pociones intentando encontrar en dónde está el Golvin Village. Make stew in this calderon. Um, crea stew en este calderon. Uh. Ay, necesito. Um, ah, entonces necesito. Necesito. A ver, esperen que tengo que hacer algo. Ya. Ya. Ok, entonces necesito um, un chili. A ver, necesito un Noodle Potion O sea, Noodle league. A ver, teletransporte al calderón Y me tengo que ir de acá Vete de este mundo Vete de este mundo, por favor Si es que... A ver Dios mío Ok, ya, ya te pasó esto Ara Pulul Nul. Get Stew. Ok. Ah, dice Hot Stew. Ah, ya entendí. O sea, que lleve un ají para hacerle un Hot Stew. Ahora sí, ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Y por eso es que tienen casi como 7000. En realidad por eso es que tienen muchas pociones. Y you no... Know, no me encantó. Eh, lo único... A ver, entonces... Get Stew. él quería esto? Y... Get you... Let me try... Mm, spicy. Thanks, human very good stew, but I feed others too. Um, mmm, you look tasty. What do you want? Ah, para esto necesitaría um, un adn y entonces él quiere comerme a mí mismo. Entonces me tocaría hacer mi adn. Me toca furry, camaleón. Ahorita me pongo mi flyer. A ver. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Porque también debe ser que este tiene el código como digamos para hacer tu propio stream A ver, down, down, ok. Get out of this world. Ok, ya, vamos. wee, wee. No funciona esa forma. No funciona, no funciona, no funciona. Para hacerlo, lo que me toca hacer es hacerlo en mi propio calderón y poner la poción, ¿no? Porque miren, en cambio aquí sí me funciona. ¿What? Debería haberme muerto. Debería haberme. ¡Bla! Bla. Ok. Deme la poción otra vez. Porque algo raro pasó. ¿Otra vez? Ok. Ok. Check. Tres. Dos. Uno. Ya. Y no me deja. ¡Teleport! Dios, pues. Mmm. A ver, voy a resetearme, resetearme de verdad. ¡Uf! Ahora sí, ya debería funcionarme esta vez. A ver, Fari y Camaleón. Stink Ray. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora Tengo que quitarme esto Y más 45% points. Le doy a drop Porque esta va a ser la única Hago mi fly robux Robux My fly robux Robux Y Y digamos um, Fly fly ¿En dónde está mi fly? Mm. Ah, acá, lo siento, lo siento. Me confundí, me confundí. A ver, vámonos. Ya con esta velocidad súper extreme. Creo que ahora sí voy a poder hacerlo. Y también por fin voy a obtener un objeto premium. Mañana, mañana nuevo video, nueva serie. No me deja, no me deja. Y Golbin. This is what do you want? Let me try. Finally food. Thanks, human. Ahora necesito Golbin kid. I want noodles, Steven. Ok, entonces. Teleport to Calderon. Y necesito esto. Entonces, sí, lo que le tengo que dar en cambio es una poción. Eso ya resuelve un misterio. ¿Es una poción o es una comida? Pues es una comida, pero tan solo para los Golbins. Ok, entonces ya te doy tu poción, niño. Ya te la doy. Ya ¡I want noodles stew. Yo quiero sopa de... Um, noodles. ¡Oh! ¡Déjame probar! ¡Delicioso! ¡Gracias, humano! A mí me encanta hacer esa voz. ¡Vegan golpen! No quiero, pero... ¿Qué tal si unos... pins? Ok. Entonces... Creo que le tengo que dar una lata de beans y ya. Porque si me dice... ¿Qué tal pins Y no. Yo quiero una sopa de pins, Ese es algo diferente. Entonces es obvio... Que tan solo le tengo que pasar esto. En Vegan Gold bean? Aquí tienes. Here you go. Ah, stew. Entonces sí. Get the stew. Ahora sí. Let me try. Delicioso. Gracias, <muchas> humano. Ahora golpe me Dame algo que me haga <muchas> crecer. ¡Uy! Él quiere ser grandototote. Ok. Ah, no. Necesito... Giant Spear. Digamos para... Le tengo que hacer una sopa que le haga grandototote. Para que así él se haga muy grande. Espero que ese niño se sienta bien con la poción que le voy a hacer. Entonces esto que te Steve se la doy al niño este y ya um, This is what you want? They have me for I think this is after uh, you. Did you see? Thanks, human. Thanks, human. Yes, Lo hice. ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Por fin! Ya tenemos lo de los Golbins. Entonces ahora soy un sapo volador. Un sapo volador. ¡Uy! ¡Uy! Entonces, chicos, todavía no acaba este video. No quieren que sea tan rápido que termine, ¿no? Aunque creo que en cambio en YouTube aparece que es casi como 15 minutos. ¡Pues no! Acá si ustedes vieron una nota. Habían notas nuevas. Don't let down Jandel, I know you No dejes a... No derrotes a Downell. Tú sabes que tuviste esto. Pues, ¿qué soy yo? Ellos saben. Además, Wacky Wizards. Um, a ver. Es, creo que es el primer juego en ser conocido. Y sin haber ni creado ni un anuncio. Ni creo un anuncio, creo. Dije, creo. Pero, sí. Desde que hay, ahí aparecía como popular. O ahí me aparecía como recomendados. Pero fue... Ahora es re-ultra-popular. Yeah. No! Se me... What? No! Pero... Arriba! Ahí está mi lugar secreto, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Did you miss me, little guy? I was your enemy before. Ok, perfecto. Y también hay un nuevo lugar secreto. Utefu. Ross, lo que odio es que con este sapo. Es casi como para andar en agua. Si aparece Monkey. Exploto. Martian Monkeys is coming soon. ¡Otro life event? Por favor, por favor, por favor. Es que dice: Martian Monkeys coming soon. ¡Ah! Esto va a ser para la última actualización. Si es que ustedes ve, ven el calendario, que ya se los muestro. Ya se los muestro. Um, aquí aparece: Alien Update. O sea, nueva. Potion, a ver Por favor Por favor, ya por fin A ver, voy a hacer Lo de el quest de la Tan solo que salga Mr. Rich Y ya Me tengo Nuevo, nuevo Frozen Egg 5 Gold Potions Y por fin lo cancela Entonces si, sí, me he estado Ahorrando muchas Muchas gemas por este paquete, por el Starter Package. Um, other Potion Control. Jellyfish. Um, ok. Entonces dice que necesito un jellyfish. Uy, y con ese sapo vamos a tener nuevas pociones. Walking Wizards que nunca termine. Que siga creando nuevas actualizaciones. Incluso que cree capítulos y que ahora tenga capítulos, como capítulo 1, el ojo del ciclops, capítulo... Eso sería re chévere. Díganme en los comentarios, si no me comentan, yo les, yo les mando un dislike a ustedes. Si es que no quieren sufrir, suscríbanse ahora. O si luego, en su noche, voy a llegar yo a 2 Oh, oh, oh. Ok Jellyfish teleport to Calderon Gracias a Dios Yo pensaba que en realidad Habían añadido ¿Qué rayos es? ¿Hay una nueva roca? ¿Hay una nueva roca? Me están Ya me están matando Antes de hacer eso, quiero averiguar algo. Jellyfish. Es fish. Es fish, ya me traicionaron. Me traicionaron. Yo pensando que iba a pasar algo diferente y que iba a poder convertirme en un jellyfish. Dios mío. A ver, ahora sí, Jellyfish. Ok, el sapo azul. Por lo culpa de la actualización va a ser el frog normal. Antes creo que era así una. la única poción que era sola. Por ejemplo, el bat sí sería la araña. Porque viene de las cuevas, obvio. Obvio, pero... Ahora el sapo, el sapo viene del golden bell, bellage. Ok, catclus, cat, ok, ese va a ser un pet, va a ser un cactus, un cactus. Este debe ser uno diferente, a ver, vamos por acá, por acá Dios, la decepción. ¡Sería camaleón! ¡Sería camaleón! ¿Ven? Tiene una cosa ilógica. Por ejemplo, si es un animal. Pensé que este, en cambio, iba a aparecer como... Como... The cats yo no sé qué. A ver. Entonces, aquí tienes. Déjame ver. Bueno, añadido el cable... Ya revisamos, esperen que tengo que hacer algo y ya vuelvo. Ya volví Acá después de tanto tiempo Esta parte ni se va a ver Entonces ¿Para qué digo eso? Ah sí Entonces que chicos em, Mucha Información es, em, Miren No he tenido el gran tiempo Que digamos Como para Hacer lo del Lo del adelanto de la película pero chicos tranquilos sean pacientes yo estoy intentando lo mejor por tener el tiempo pero es que hay muchos planes familiares y ustedes ya saben que si es que ustedes son niños ustedes saben que es muy importante ahí eso a ver ay si sí, era ir Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A ver. ¿Qué um, bad, Vamos allá a ir a Leporto Calderón. Y es Spider. ¿Y ven, si es de una cueva, es Spider. Así son las cosas. El sapo es el sapo. Híjole. A ver, corramos, corramos. Uh -huh. a ver let's do this men papapu así no digas eso em, déjame 120, 120 y es 150, 150 es 150 es 150 es ouch a mi dedito que le De pasó algo porque, miren, me falta poquita. Miren cuánto me falta. 250 gemas. 250 en realidad es un paquete. Es un paquete. Es, a ver, yo tengo estos cuatro y voy a obtener este, que es el starter, digamos que en cambio si me compro, porque digamos, me ahorraría aún más, y además compros una sola cosa, es una bobada, sería más chévere, si es que ahí yo ya me lo compro en el starter bundle, ese no es limitado sino que va a seguir ahí nunca se va ¿Eh? tan solo me falta sería el primer paquete que conseguiría eh, entonces como está diciendo Vamos a hacer dos o tres pociones como siempre con la nueva poción, como en cada en vivo o grabación. Ouch, quisiera que no me doliera mi dedito porque se me tiene que abrir la uña. Ah. Ok, ok, ya, ya, ya, ya. Um, vamos con um, Dynamite. Siempre tiene una... ¡Uh, oh, The Braining feet. Wizard Legend Soy un Wizard Legend He conseguido 100 Utefu Se me fue al vacío la poción Nuevo glitch, arreglen esto Debería convertirse, ¿no creen? Rabbit ¡Rabbit! Soy un sapo pero al mismo tiempo, soy una persona paranormal. ¡Wah! ¡Wow! ¡Esto es lo mejor que he visto! ¡Uy! ¡Uy! Me voy acá. Entonces sí, me encantó este Double Jump. Ahora vamos con este y mi precioso pájaro. A ver qué pasa. Pants. A ver, entonces voy a tener Bands Potion. Y ahí voy a saltar con el TNT. Y ahí sí ya sería casi como volar. ¿No creen? Bands Potion. No me ha hecho nada, pero a ver. Por lo menos. También mezclemos Frog con Honey. Sería nada más y nada menos. ¡Nada! A ver. Y Ay, una nueva poción, Frog Boxing Gloves. Ahora puedo va ¡Uy! Tiene la del zapo azul. Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Pam, pam, pam. Este se tomó la poción. It's view. Um, um, um, um, um. A ver, te intento golpear. ¡Ah, ese se fue corriendo! A ver... Y por... ¡Ula! Y por último... este, ¿Qué quiere? ¡Morir! Digamos que hay una... Que te hace en cambio... A ver, miren, acá esto... Boxing globs y zombie quitan más vida. Y también hay uno de la mariposa. A ver, acá, aquí tienes. ¡Bro! ¡Párele! Prime potion ¡Me tengo que irme! ¡No! ¡No, no, no! ¡Teleport! Casi me mato. Martí. ¡Teleport! No, bebé. Me va a tocar eh, hacerlo del sapo ahorita. Pero por ahora, vamos. ¡De ti! ¡En tu cara! Uh. Vamos, vamos, muérase, muérase. Uf, no, no, no, muérase. Ah, uh, please. Ah, pues aquí tienes. Se fue ya con eso Tan solo quería eso En tu cara uh, uh, uh. Um, Pues Si más creo Esta es la última poción Y hasta aquí sería el video sí Y vamos a terminar ahí saltando Con el TNT Aunque sea muy corto lo siento Muchísimo Pero no puedo Miren, mi primer video Que duró una hora Fue en el de la colaboración Que fue en agosto Y tengo Que hacer otra Hoy va a haber otro video Pero hagamos la última potion Y luego ya nos despedimos Con ahí eso A ver, echo, échale Échale, uy, uy Muérase, muérase A esta no le funciona ¡Ay, no! ¡No! ¡No se la... ¡Se tomó esa! ¡Se la tomó! ¡Frog potion! ¡No, no! Vamos a intentar frog con cerebro. Debe ser que me va a hacer una poción de... ¡Ah! Y también intentemos con el ¡Oh, sí! Esto va a ser un un sapo zombie. Click to use the environment, click to environment. Ah, ah dale click para aumentar la poción. Ah. Eso pues okay, que ya lo hicimos. Ah. Sí. Miren, en realidad es como el sapo pero sacas la lengua A ver, ahora sapo con ekiqueino Debe crear algo Es obvio Y no, pero ok Como dije De Biospool. Antes tenía The Head of Tears, pero se me fue a la F. Esta persona me sigue molestando. Me sigue molestando la cosa fea. ¡Uf! ¡Párele! Mm. ¿Por qué me tiene que.? Hacen muchas cosas. Pero, ok. Como dije. Y dije. Ah, mezclemos antes el ají. Que como dije. Vamos a probar. Aunque me va. No, este sí no lo tiene. Entonces sí, me toca Dynamite. Ya. Entonces. Chicos. Gracias por ver este video. Muchísimas gracias. Eh, por ver este video. Nos vemos en el otro video. Nuevo video Ahorita me van a ver ya con El Premium Potion de acá Pero En cambio de Acá Y voy a tener un nuevo Teacup Y otros Tryable Potions Adiós a todos Gracias, suscríbanse al canal Activar la campanita Y obvio A ver acá este No, ese es un bot Porque si no me liar. Vale. Se lo voy a tirar a este. Toma. Lo no voy a escribir. Adiós. Salta. a pasar esto así como dije hasta luego chicos no.